día de hoy, Alexi, Rabito y k -Player estarán encerrados en una sala de Mr. Beat Donde deberán pasar un par de pruebas para sobrevivir y ganar un millón de dólares ¿Podrán salir a salvo y llevarse el dinero? No olvides suscribirte, dejar tu gran like si el video te ha gustado Sin más que decir, vamos con el video Ok chicos, ya estamos aquí la primera prueba y las paredes están cerrando Hay que encontrar algo, algo, algo, algo, algo para abrir la puerta, loco No, lo sé, lo que todo. todo ¡Aquí las armas! las armas! Loco, tenemos que salir... Uh. No, ¡Pero, pero, pero, pero, pero! vamos pero, pero, pero, ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! vamos chicos, vamos! ¡Pasen! ¡Pasen, pasen! pasen pase pero Rabito, pasa! ¡Ahí estamos, loco, ahí estamos! ¡No, es lo que dice, está, está difícil! Muy ¡Mi bien. palita se desmayó! ¡No, vamos, Rabito, levántate! Bueno, papu, vamos a la siguiente zona. Mira, eso casi nos quedamos empichados, loco. ¡Hala! Lo que hace la gente por un millón de dólares. Sí, sí, sí. A ver, y aquí, ay, vamos a ver qué nos dice aquí. ¡Dice, uh, encuentra Mr. la Luis. llave Haz, eh, consejo, haz clic para mover objetos Ojitos Hola, O sea Uy, que podemos mover las cosas claro, a ver, a ver, a ver, voy, voy a revisar esta zona de acá Tú revisa la de allá vale, en este árbol vale, de Navidad ah, tiene que aquí, estar la llave Por aquí no hay nada o, este tapete, Por el televisor tal vez Tampoco, aquí no hay nada ¡No sabía! Las ventanas son falsas Pero no pero, hay nada detrás Pero obviamente, loco, que está falsa Mira que al, al otro extremo hay pared Igual Ok, pero a lo mejor detrás de los cuadros o algo así Eh, no sé, a ver ¡Mira que play! ¡Mira, mira, mira! ¡Encontré mira. la llave! Pensar correcto es lo que hago ¡Hala! Y verdad, es verdad! ¡Aquí está, aquí está, aquí está la llave! ¡Uy, qué tremendísimo equipo que somos locos! A ver, vamos a pasar a la siguiente ¡Estamos en el mundo de Minecraft, loco! ¿Tiene que la lava quema? Ay, ¡Sí que quema, sí que quema! ¡No la toquen! ¡Ah! papu! ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Vale, chicos, ya, ya comprobamos de que sí quemaba. Entonces vamos <ríe> aquí a cruzar el portal. Uh -huh. wow. ¡Volvemos okay. a nuestra casa! ¡Ahí no, ¡Hay un señor del juego, el calamar, aquí! Mí? ¡Qué, qué, qué pedo? hola ¡Está muy guapo esta casa! ¡Oye, pero sí, sí. qué tenemos que hacer! Ah, ¡Mira! ¡Aquí una TNT! Aquí se precaución, explosivo. ¡Ok! No, wow. ¡Hay que encenderla! ¡Hay que encenderla! ¿Pero cómo? Ok, tenemos que buscar algo, algo para encender. Un encendedor o algo. A ver, mira aquí, aquí, aquí. A lo mejor entonces? lo que. Uh, vale, vale, vale. En el cobre tenemos ver. un ítem. Vale, a ver, tenemos un palo. ¿Lo podemos encender aquí en el horno? No se puede, ¿no? Mira, qué ah, idea, está, amigo. Esto deberían aplicarlo en Minecraft. Okay. Ahora la colocas enfrente de la de antorcha la y se enciende. ¡Uh, tenemos antorchas, papu! A ver, ahora. ¡No, ahora tremendo! ¡Hay que explotarla, loco! Sí sí, sí, sí, sí, se puede, se puede, se puede. Okay, tenemos okay, que okay, hacer okay, volar okay. todo, gameplay play uh. Enciende la TNT. Aquí la estoy encendiendo. Ya está. ¡Ale, alejate, alejate, alejate, alejate. alejate, alejate, alejate. ¡Oh! Cuidado, ¡Oh! explota. Ahí ¡Vamos! estamos, papu. No hombre, somos tremendísimos, loco. muy buenos deduciendo estos escape rooms. Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, ahora estamos afuera. Ah no, esto, esto no estamos afuera. Es una sala falsa. Sí, wow. sí, sí. Dice, saca la llave y abre la puerta. A ver, que Mira luego, aquí llave. está la llave, aquí está la llave A ver, sácala bro, sácala con toda tu está, fuerza Pero cómo la vas a sacar si está enterrada en la piedra Necesitamos ah, algo para sacarla Ah mira, acá hay un pico, acá hay un pico A ver, podemos picarlo, ¿no? Esa es una excelente pregunta <risa> Voy a momento de, de, de ser obrero como mi abuelo Pico y pala <risa> Pico es y verdad. pala, loco, pico y pala bro, pica, Eso, no, eso pica. no está sirviendo, loco Eso no está sirviendo para nada Hmm. Hay que buscar algo por aquí pues, a, a ver, a ver deberíamos de investigar Mira, mira, mira, mira, mira mira. Aquí está la puerta uh, Esta es la salida, Capley Es verdad, ¿No? pero necesitamos pero la llave, necesitamos... necesitamos la llave, loco Capley, Capley, ¿confías en mí? Mira, Confía. mira, mira, yo yo, yo era desactivador De bombas en el 86, así que esta puerta No va a hacer nada para mí ¿A Meto a la ver? mano en el cerrojo uh -huh, Y la abro ¿Sí es? A ver, pero, pero Rabito, déjame abrir la puerta A ver, ahí estamos <risa> Le siento, ¿Ah, ¿qué pedo? Ya está abierta, panita Ya está abierta, podemos ah, irnos ¿Qué pedo? Es verdad, es verdad Ya ya no podemos ir Ok, a ver, aquí hay puertas misteriosas Hay que abrir una por una, espero no haya nada Detrás de esto Un Ay, escrimero. cuidado, pueden haber screamers Qué oh, sí, sí, miedo sí, sí, sí, sí. A ver, abro esta, ni nada Okay. Me recuerda a las escenas de scooby doo No, no, no, no, no. Caplay, Caplay, Caplay, pero ver, tenemos que ir a la puerta correcta, quién sabe si nos puede pasar algo. Es verdad, es verdad. ¡Oh, mira! la es de es acá bien? la correcta! ¡Esa es la correcta! What? A ver, a ver, a ver, a ver, pero déjame abrir a mí. A ver, aquí está. Pero, pero no se puede, loco, que hay una pared. ¿What? Ay, ¿Cómo? Puedo atravesar la, le le le le le le le la pared. La tra... ¿Es What the fuck con el fantasma, loco? What? Crucen la pared, es una pared falsa. A su máquina, ok, ahora estamos en una zona de... ¡Loco, Aquí. cuidado, cuidado, que hay serpientes, mira! ¡Hay wow, víboras, qué hay víboras, ok, hay un botón al final! Hay que ir hacia el un botón, cuidado con las víboras Las víboras no me dan miedo, Esta. más víboras era mi ex Ok, <risa> ese, wey Ok, oh, ¿Le al botón? No sé qué tono. ah mira, se abrió <risa> un camino! Ok, hay que regresar, tenga cuidado con las víboras que les quita vida <risa> con Va, cuidado, con cuidado! Ahí está <risa> Uy, uy, Rabito, Alexis, ¿qué pasa? ¡Cadona! ¡A su uh, máquina, Rabito! Don... <ríe> ¡Amigo! Yo yo donna. ¡Aquí que me ¡Aquí! ¡Es una sí. sala de, de dulces gigantes! Y verdad, hay aquí. caramelo de Willy Wonka! aquí. Mira, mira, mira, Wonky Bar. Hay que. ¿Qué dice aquí? Encuentra el billete. ¡Hay que encontrar el billete dorado! A ver, a ver. Oh. Okay, vale, aquí no hay nada, aquí Contento tampoco. los chocolates, chicos. Vamos a hacer lo, lo, los testeros de Willy okay, Wonka no ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo aquí! ¡Aquí! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ese es el verdadero, mira, ya tengo un chocolate uh, dorado! Y con esto podemos pasar a la siguiente zona. Oh, sí, oh, ¡Vámonos! Sí. No, no, ¡No! ¡Una no, biblioteca! ¡Sáquenme de aquí! ¡Qué aburrimiento muero! Es verdad! y, y <ríe> A ver, y esta zona hay mu hay chingo de fotos de, del, del Mr. Beast, loco. Hay que ver qué hay que hacer acá. De mm -hmm. que sea como una puerta secreta, loco. Así que investiga. Sí, sí, sí, sí. A ver, arriba. Ok, arriba no podemos ir. Tiene, ¿tiene que, que ser algún tipo de acá? libro o algo. Claro, algún libro que le haya gustado a Mr. Beast. No le sé. Ah, oh, mira, que hay unas escaleras. Ok, ¿Sí? ya, no puedo darle clic. Oh, mira, que hay un libro. Hay un libro con texto Dice, señor bestia. Oh, ese libro es Mr. Beast. Dale oh, clic, dale sí, clic. Sí, sí. ah, okay. ¡Vamos! Va, y ahora dice peligro Necesita un pico para romper el viro. ¿Cómo? No manches ¡Loco, ¡No pico! ¡Estamos un pico! ¡Tienes que regresar por el pico! ¡Corre, corre, corre! corre nos han no ¡Nos acaba el tiempo! ¡Rápido, rápido! Tenemos tres minutos, loco ¡Tres minutos! Vale, vamos ¡Ese millón de dólares no se va a perder! ¡Vamos, corran por su vida! ¡Corran todo lo que no han corrido! Pero, loco, ¿dónde estaba eso? Ah, está por aquí, está por aquí ¡Estaba atrás, bro! ¡Corran, chicos! ¡A por el pico! Tenemos el tiempo super contado, ¿eh? Lo tomamos y, y no paren de picar ese vidrio en cuanto lleguemos. Es verdad, verdad, verdad. Está contadísimo. A ver, agarren el vamos. pico que está aquí. Listo, uh, no ya quiero no perder la fortuna. Me voy, corre, me corre, voy, corre, corre, corre, me voy. corre, corre, corre, corre. El corre, va a ser corre. para mí. ¡No! ¡Caplay, espéranos. <risa> Oye, se supone que íbamos a compartir el millón ¿Qué pasó ahí? <risa> ah, ah, sí, es verdad, es verdad, amigos Sí, sí, lo vamos a compartir Oye, ah, ya vamos a no llegar a ser, que tú. Corre, creo Rabito, que tramando vamos, algo, vamos, creo que está tramando vamos, algo Métele turbo, Rabito, métele turbo Pero que no pueden <risa> Que yo soy más rápido Vamos, Gapley, ¿tú sabes cuántos Ferraris podemos comprarnos para los tres? El premio se tiene que dividir Exacto, exacto <risa> Le doy, le doy, para para una uh, persona. Uh, okay, mira, ahí la hubiera. dólares, no le No mames. Ahí está el dinero. Tenga cuidado. Eso es un no. parkour loco. Tenga muchísimo cuidado con uh, uh, caer aquí. A ver, oh, no, vamos. No, no, no, esto se ve muy peligroso. Uy, está cayendo. Vamos a saltar esto. No, rabito. ¡Oh, Rabito! Hemos perdido a Rabito y a Lucy también. Ahora solo quedo yo. El millón de dólares es para mí. Ok, vamos por aquí Suave. Vamos, que play, recuerda que somos tus amigos, por favor ¿Pero qué dice? ¡No! ¡No! ¡El billón de dólares! ¡Volvemos a la pobreza!